Eh, Alberto Rosario, Clara Andrada y Georgina del Vez. Y, y estamos José, aquí... Eh, sí, yo, sí, José también. También. Y estamos aquí porque nos reúne el, eh, en particular el concierto doble que escribiste, Georgina, para flauta y piano, flauta, piano, eh, y que vamos a interpretar este fin de semana aquí en la Filarmónica como parte de un, de un concierto de música contemporánea. Pero antes de eso, eh, Alberto, el otro día fui al recital en la Manuel M. Ponce, en donde tocaste de una manera casi sacrílega <risa> <risa> este, Takemitsu me sea, Takemitsu me sea, Takemitsu me sea, y luego corta el corta el corta el ¿Cómo llegaste a ese en primer lugar? Porque estabas así como jugando un poco también cómo, cómo se comunican los dos, sí. los dos pares de sí, compositores sí. ¿no? Me gusta hacer ese tipo de conciertos, mm. en los que se en los que hay una una especie de vasos conductores entre diferentes compositores, los he hecho con compositores pues Mozart, Haydn, uh -huh. Schubert, uh -huh. y luego también mezclando Schubert con Ligeti, Schubert Ligeti, por uh -huh. ejemplo, y funciona muy, bien. Funciona, funciona muy bien, funciona muy bien, me gusta mucho, uh -huh. me gusta el, bueno, ese contraste de dos compositores, dos mundos diferent, diferentes, que en el caso de Takemitsu y Messien son uh -huh. dos mundos muy, muy distantes, uh -huh. Japón, Francia, claro. pero se ve una unión increíble entre, entre esos dos mundos, igual que la había entre los, claro. los pintores los pintores, claro. eh, del de principio del siglo XX mm. eh, impresionistas claro. con Japón, por ejemplo, sí, que sí, les, sí. Al, les alucinaba, mm. pues igual eh, ahí también ese... ese esa vuelta de Japón a Francia, como uh -huh, diciendo, uh -huh, uh -huh. vale, también tenemos algo que ver con esto, ¿no? Claro. Y bueno, en el caso de Kurt Alighetti, pues está claro. Hasta ya, amigos. Compañero, amigos. compañeros de, uh -huh. de estudios. Claro, claro. Y, y bueno, es también una manera de hacer conversar a la música. A veces se, se tiene la sensación de ser, que, que se programa un poco como uno quiere, ¿no? Digamos, este, a ver, se me ocurre, hoy voy a ser un Tchaikovsky. O mañana voy a ser un Mozart, lo que sea. Pero quizá esa conversación es también un enunciado de una especie de curiosidad intelectual de qué quiere decir, de cómo se relacionan las cosas, ¿no es cierto? Sí, Ajá. es, así, es Entonces, así. De hecho, bueno, el, eh, tú tienes suerte porque tú puedes elegir lo que programas, uh -huh. yo generalmente no. Claro. O sea, yo de, mi, de mis conciertos a lo largo del año, pues todos son encargos: tienes que tocar esto, tienes claro. que hacer tal, tienes que tocar dentro de un ensemble o ahora con orquesta te vienes a tocar este concierto. En este caso, pues ha sido una suerte. De poder puedes claro. decir, ¿qué quieres tocar? Digo, vale Entonces ya empiezo a establecer ahí unos vasos comunicantes entre compositores y, y aprendo. Y, a, a y habrá que hacerlo más, entonces. Ah, claro, <risa> claro, claro, claro. Y, Clara, ayer tocaron juntos un, un programa, ahí sí, eh, aparentemente, al menos, de una, de una variedad eh, brutal, ¿no? Desde Bach hasta terminaron con Jorge Torres Sáenz, me parece. Eso es. Eso es. Este, ya es, estabas familiarizada con la música mexicana contemporánea, habías tenido a algún, a alguna comunicación con este país? Pues la verdad es que poca, eh, grabé, tuve la suerte de tocar y grabar con la orquesta de Castilla y León, la orquesta de nuestra región uh -huh. eh, el concierto son de Arturo Márquez, uh -huh. pero si no, la verdad es que en comparación así con Alberto, con los mundos de lo que hacemos, yo uh -huh. quizás soy un poquito más clásica todavía uh -huh. pero me gusta mucho hacer contemporáneo, me gusta tocar mucha música barroca mm -hmm. y, y, y la música de hoy. Siempre mm -hmm. es como una sensación de que, eh, por ejemplo, en la etapa de Mozart, la gente que tocaba Mozart eh, tocaba la música contemporánea y mm -hmm. siempre pienso que instrumentistas jóvenes tenemos también como esa misión para que la música siga claro, <risa> claro, claro, y, claro. y yo creo que también esa es la, la, la idea de Geo, este... De, de, de programar Compositores Mexicanos. Tú este, no es la primera vez que, que, que te programamos, pero en esta ocasión este, muy contento de, de hacer este concierto de Obre con estos dos portentosos solistas. Y uh, dime una cosa, ¿cómo, ¿cómo inicia la idea de este concierto? Ya tenías una idea particular por los instrumentos o por los instrumentistas que fueron otros los que lo, lo estrenaron, pero tuviste una comisión, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste? Sí, efectivamente. Ahí? Fue Juan Trigos, uh -huh. el que un día levanta el levanto el teléfono y está del otro lado, y me dice, oye, quiero encargarte un concierto doble uh -huh. para flauta, piano y orquesta. ¿Cómo ves? Los estrenamos uh -huh. en seis meses. Uh -huh. Y yo así, ok. <risa> sí fue un reto, un reto porque como poner en balance a estos dos instrumentos no, no es fácil, no es cosa fácil. Uh -huh. Entonces, a lo que me aboqué en un inicio fue a resolver el material de los solistas y que ese fuera como la columna vertebral de, de, la, de toda la pieza, ¿no? Uh -huh. como, también, más o menos, hice algo similar cuando hice mi concierto de piano. O sea, uh -huh. tenía resuelta la parte del piano solista, aunque eventualmente tomara algo de los materiales de los solistas y los pusiera en la orquesta como para que conversaran un poco, ¿no? Y luego, claro, vino todo el proceso de, de, de la orquestación, que fue un, un verdadero deleite ¿Sabes qué? Te iba a preguntar, hay una energía casi rayando en lo violento en este, en este, eh, eh, eh, digo, tiene alguna parte lírica y todo sí. eso, pero está como cargado como dinamita, ¿no? Esto, ¿de dónde? Eh, eso, tú cuando estás componiendo, ¿es simplemente como te está saliendo? ¿O es un proceso netamente intelectual? ¿O cómo ah, vas, ah. cómo vas, este, Mira, te eh, mezclando corazón y mente? te cuento. Te cuento que esta, ah. esta, esta pieza... Está inspirada en la parte de cinta, curiosamente, de una pieza para cello y cinta que se llama Forza d'Amor. Esta pieza, a su vez, está inspirada en un madrigal del siglo XV, eh, un Belén de Paolo da Firenze. Es, es un compositor que está ins inscrito en este periodo, de, que se conoce como el architilio, que es un periodo súper interesante de la música, eh, donde, es, donde la rítmica se vuelve tan compleja casi como en la música contemporánea, ¿no? y donde también los textos alcanzan un nivel de refinamiento muy particular. Entonces, eh, tomé ciertas células que estaban en la cinta, que son las células melódicas que se escuchan en el concierto, y las notas que están en la melodía como los, los pilares, ¿no? los pilares de todo el concierto, o sea, ciertas notas que, que están en la melodía van a ser el pilar, por eso... Como nota pilar, absoluta. Sí, como por ejemplo no. el do del principio, es que si tú escuchas este esta, esta, estos fragmentos, estas células, vas a escuchar el do en, como parte de la melodía y por eso tiene una incidencia, vuelve, regresa. De, de broma les digo a bueno, estos chicos que el concierto está en do mayor. <risa> sí. Pero sí hay, hay un control en cuanto a, a qué, cuáles son las notas. Eh, pilares en cada sección. Uh -huh. Y luego es que funciona muy parecido en, a las misas eh, que se hacían con el, los cantos gregorianos, donde tomabas la nota y, de, y entonces alargabas muchísimo el, el canto como tal y era la manera como se estructuraba la música. Esto es bastante similar. Eh. Uh -huh. Todas las figuras virtuosas que tienen ellos, son finalmente uh -huh. son. Se de, o sea, siempre trabajo mucho con un cierto set de notas, uh -huh. y luego las cuando paso a una siguiente sección, normalmente las multiplico con uh -huh. diferentes técnicas estructuralistas, se puede decir, uh -huh. pero conservando siempre los pilares ¿no? uh -huh. en cada frase. Pero lo que tiene tu música además es que no suena intelectual realmente, suena muy muy de oír y eso es padrísimo. Sí. Sí. No bueno, lo, lo que, que pasa es que la verdad cuando a la hora de estar componiendo, uh -huh. sí estoy bastante en el piano. O sea, alguna gente sataniza eso y puede tener razón. No, pero ¿quién lo sataniza? Bueno, bueno no sé, o sea, si sí, yo la verdad, tengo que decir que cuando tomé mi primer curso con Franco Donatoni, así me decían, no, es que tienes que escribir en el escritorio, ¿no? ¿ya? Sí, sí, o sea, es, es otra manera de... Entonces Sí, bueno, intenta saber intelectualizar este y lo que escribí en el escritorio, que fue más bien el comedor de mi madre, fue una música horrible <risa> o sea donde tenía, donde tenía mucho control de las distancias entre un evento y el siguiente evento y, claro. y un juego ahí en el, en el tiempo para hacer sentir o sea, como que eran lo que, lados, no sé lo que dictas que, finalmente es el oído dime una cosa, tú sí. tienes oído absoluto, ¿cierto? ay no, ¿no tienes oído absoluto? Absolutamente ah, okay. no. no, es que tú, tú, tú ah, nada más era una, una pregunta sí. bueno. <risa> Pues, oye, gracias, gracias no, a los tres. Gracias a ti, vale. José Lila. Sí, y, y pues que no se pierdan este concierto, la verdad, la gente que nos está escuchando. Y si ya pasó, bueno, pues a lo mejor tendremos oportunidad pronto de ofrecerlo en nuestra mediateca. Gracias.